Muy buenas tardes gente <ríe> Muy buenas tardes o Buenas tardes, buenas noches, o buenos días Ya depende ¿no? Bienvenidos, bienvenida o Ya depende ¿no? O lo que tengo lo que tengo que decir hoy Lo que tengo que decir hoy es muy fácil A ver, os explico ¿vale? Últimamente me he dado cuenta Que la gente de la tele ¿vale? Se está pasando a Youtube Y la gente de Youtube, como yo por ejemplo Nos estamos pasando a Twitch Estamos haciendo una especie de migración Y eso se está viendo y se ha visto en los últimos meses ¡Para atrás, eh! ¡Para atrás! Ahora, antes, yo no sé qué va a pasar Pero ¿Para atrás? ¿Para atrás? Eh, eso, que había una migración La gente de la tele, como por ejemplo el de Cuarto Milenio eh, Le eh, Andreu André Buenafuente, de Cuarto Milenio... ¿Cómo se llama? Bueno que usted me entendéis, ¿no? Y los youtubers, ¿qué han dicho? Ha dicho, ¡Uy! El youtube... El youtube no va bien El youtube no... ¡Uy! Que no tengo yo aquí el micrófono Los youtubers han dicho El youtube no... No renta, ¿eh? No renta curarse un vídeo así Gastando su... Dinerito para que venga a YouTube y te diga, ¡uy! Este vídeo, este vídeo no vale para quién. ¿eh? Este vídeo no te, no vas a ganar dinero. El dinerito va a ser para mí, para mí, no para ti, para mí. Y bueno, pues lo, lo, lo, lo, los YouTubers han dicho así, pues me voy a Twitch, así, pues me voy a Twitch. Y bueno, así funciona. Y bueno, gente, aquí otro vídeo reflexionando, ¿no? Últimamente estoy haciendo unos vídeos así, reflexionando, así un poquito cámara, cámara en pantalla, con el micrófono cerca y hablando un poquito ASMR, ¿no? Pero bueno. Iba a hacer el Ucto ASMR, pero iba a quedar un poco feo, ¿no? Pero yo hago así un poquitito y ya está.